Entro a mi YouTube y veo esto. ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Oh, man, La familia que siempre soñé tener y. Su puto amado. Yo. No necesito sé si que no los merezco, no es Y para terminar el año, gracias por haber visto XD. Con el huevón culiao Que soy yo ¿Qué pasó en el año XD? Bueno comencé mi tercer canal XD Y subí 28 vídeos y tuve que poner en privado varios por copyright y por cringe XD <risa> El juego consiste en ver 3000 putos anuncios y es muy hecho mierda. No manches no te deja jugar nada car triste morbosa cuek. Gonna... Oh. Oh, ¡Oh my god! ¡Vámonos! ¡Arráncate! no. Oh, ¡Oh, oh, oh, oh, Y así es, se te acabó tu regalo de Navidad de volver a ver a tu papá. ¡Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, yo me voy a cuidar a la señora Kloss... y a a los enanos. Pero tú puedes ver al maris. ¡CHINGEN a su madre! Gracias por Verdad, Katit, este año.